Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica Fuen Salud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta, experta en fisioterapia deportiva y en patologías de la columna vertebral. Hoy os vamos a dar respuesta a una pregunta que frecuentemente nos hacen nuestros pacientes en el centro. Y esta pregunta es ¿Qué es una contractura? Pues bien, una contractura es una contracción muscular permanente e involuntaria que provoca una isquemia vascular, es decir, una falta de riego en una zona en concreto. Esto produce una acumulación de toxinas y hace que el músculo mande información al cerebro en forma de dolor. Las zonas más habituales en las que solemos tener contracturas es en la zona cervical, en la zona dorsal y en las extremidades inferiores. Pero ¿por qué se produce una contractura? Existen varios motivos o causas por las que se puede producir una contractura. En la mayoría de los casos las contracturas se producen por adoptar malas posturas durante un tiempo prolongado. Un ejemplo claro que podemos mencionar es cuando estamos ante un ordenador una infinidad de horas. Por muy buena postura que tengamos serán muchas horas las que el músculo esté contraído por lo que es conveniente, además de tener una buena higiene postural, es importante cambiar la posición frecuentemente, ya que si no lo hacemos así, llegará un momento que el músculo, aunque queramos estirarlo, continuará contraído de forma involuntaria creándose una contractura. Otra razón por la que pueden producirse contraturas es la falta de calentamiento a la hora de hacer alguna actividad física. Si no se calienta el músculo correctamente será más fácil que entre en isquemia y por lo tanto más posibilidades de producirse una contractura. El estrés y el descansar poco también puede facilitar la aparición de contracturas. Por otro lado hay que decir que el tabaco también podría ser una causa, ya que nuestro cuerpo estaría peor oxigenado y por tanto nuestros músculos peor nutridos. El tener una mala alimentación o factores genéticos también pueden ser causas para poder padecer contracturas. ¿Qué síntomas produce una contractura? Los síntomas que podemos encontrar son dolor local muy intenso, en algunos casos puede existir incluso un dolor irradiado y además hay dificultad para mover ciertas partes de nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer para prevenir las contracturas? La manera de prevenir las contracturas es hacer justamente lo contrario que hemos descrito anteriormente. Es decir, hay que adoptar buenas posturas, realizar un buen calentamiento antes de hacer cualquier actividad física, hay que tener una buena alimentación, es muy importante no consumir alcohol ni tabaco y por último dormir las suficientes horas para estar descansado. ¿Qué tratamiento debemos realizar para eliminar las contracturas? El tratamiento que debemos seguir para quitar una contractura es el siguiente. Hay que realizar cierto reposo de la zona afectada, hay que aplicar calor local. Al producirse una falta de riego sanguíneo con la aplicación de calor, favoreceremos y aumentaremos el riego de la zona afectada. Ahí podemos aplicar masoterapia, es decir, masaje. Con ellos también vamos a aumentar el riego, pero además devolveremos la elasticidad a las fibras musculares. Es muy importante realizar estiramientos suaves para estirar las fibras del músculo contraído. Y en el caso que nuestro médico nos haya prescrito la ingesta de algún medicamento, hay que realizarlo de manera correcta. Hay que decir que este tratamiento es el tratamiento más básico que podemos aplicar a la hora de tratar una contractura, pero que existen multitud de técnicas fisioterápicas para combatir este tipo de lesión, como por ejemplo la utilización de punción seca. Cualquiera de las técnicas que se apliquen van a depender de la sintomatología y del grado de contractura que presente cada paciente.